Esto pasa en la tribu Encadenándonos a la Casa Rosada para protestar y exigir al Gobierno Nacional que hoy rápidamente ayude a detener el fuego. Entendemos como ayuda que refuerce la cantidad de helicópteros que se precisan para sofocar el fuego, que refuerce la cantidad de brigadistas. Hay gente en el sur que está poniendo la vida, hay compañeros que llevan eh, 60 días durmiendo solo cuatro horas mal comidos, mal alimentados, cansados, no tienen mangas, no tienen equipamiento, están sin insumos. Necesitamos que el Gobierno Nacional dé respuesta a, esa, a esos reclamos que están haciendo nuestra gente allá para sofocar el fuego. Eh, se está mintiendo en los medios de comunicación, se dice que el fuego está controlado y es mentira. Hoy hubo dos nuevos brotes, dos focos que se reabrieron en la zona de Puerto Limonado, en Parque Nacional Los Alerce y también en la localidad de Puyén. Nosotros estamos desesperados. Creemos que esta locura demencial de especulación de intereses inmobiliarios de intereses de las empresas extractivistas, ha desatado este infierno rojo en la provincia de Chubut. No podemos dudar un segundo en defender nuestra mapa y nuestra tierra. Cada segundo cuenta, mientras nosotros estamos acá encadenándonos a la espera de, de que aparezca una solución en el problema, que se dé respuesta a lo que estamos pidiendo, el fuego va devorándolo todo. La ironía, la ironía de la justicia, o de esta mal llamada justicia, hace que solo una hipótesis esté fortaleciéndose la de que los mapuches prendimos fuego. Hubo ayer seis detenciones de mapuche, hay una lista de mapuches que están siendo investigados, y la otra hipótesis, la de la especulación inmobiliaria, la de las mineras detrás de todo esto, no tenemos indicios de que la justicia lo esté investigando o haya llamado a declarar a alguien. Eh, vino una tal Romina, que supuestamente es una emisaria de, de la, eh, del área de Aníbal Fernández, y nos dijo que va a averiguar si es posible tener una reunión y que hayan eh, respuestas a los pedidos que estamos haciendo. Yo quiero aclarar, y acá mis compañeros también, que no nos interesa la reunión, sino la respuesta concreta. De nada nos sirve tomarnos un café con Aníbal Fernández que nos dé eh, no sé, un abracito en la espalda y nos despache sin respuesta. Queremos respuesta y por respuesta entendemos que ya haya medidas logísticas, que nos diga, sí, contamos con tantos helicópteros, tantos brigadistas todos los insumos y los elementos que se requieren están siendo enviados. Estamos cansados de tanta muerte, decimos queremos progresar la vida. En la marcha de las mujeres indígenas por el buen vivir. Es necesario, es imprescindible que entendamos que el buen vivir es un derecho, pero no solo de los humanos, también de la naturaleza. Ahora mismo se está incendiando la Patagonia y mucha gente cree que tenemos tiempo porque no han llegado a las casas, aunque algunas casas, por supuesto, rurales llegaron. Dicen, bueno, no ha llegado el poblado, pero ¿qué hay de cada árbol, de cada planta, de cada vida que está ahí en el bosque? Tenemos que empezar a ser recíprocos con la naturaleza. Esta, esta marcha plantea la reciprocidad con la naturaleza y entre los pueblos. Hemos sido sumamente ingratos como humanidad. La naturaleza nos provee de todo y nosotros lo único que respondemos es con muerte. nuestros dejamos desde los compañeros encadenados están protestando por la causa justa!